¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Igual que yo, solo un poco desvelada, pero todo cool Una disculpa por la tardanza en subir videos Lo que pasa es que no estaba en mi ciudad, salí. Y no pude grabar Pero ya estamos de regreso Ahora sí traigo un plan como de subir ya videos más más seguido Así que, bueno, esténse pendientes porque, pues, ya saben, habrá videos casi toda la semana y demás, ¿ok? Así que, bueno, el día de hoy les voy a platicar de un caso. Yo sé que está pendiente la parte 2 del caso pasado que les hablé. Voy a meter este en medio y el siguiente video va a ser sobre la siguiente parte del otro eh, caso que estaba larguísimo. Por eso lo tuve que dividir en varias partes, pero está muy interesante. Este es el claro ejemplo de un poltergeist muy fuerte en casa entonces vamos a ver si ustedes tienen alguna de estas Cosas que pasan en su casa, en las de ustedes Y ya me dirán si ustedes también han experimentado algún poltergeist En su casa, su cuarto, su trabajo Porque esto puede pasar donde sea Si escuchan ruido, pues ahí está Milly la perrita Y acá está Chuck de este lado Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse Ya casi somos el millón de fantasmitas Estoy muy emocionada por esto Y um, aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Todas mis redes están listadas en la cajita de descripción Entonces si no me encuentran, como sale aquí pantalla Nada más píquenle el link y los lleva directito pues a lo que son mis redes sociales Y no tengo ninguna otra cuenta En ningún lado, ¿ok? Y bueno, ¿qué les parece si sí, se ponen cómodos? Si se acuestan bien, si se recuestan Este video sí tiene imágenes No solo es historia, por lo cual pues sí tienen que voltear a ver a sus pantallas de vez en cuando eh, Lo digo esto porque yo sé que de, de repente cuando son puras historias me ponen de fondo Pero este sí tiene imágenes Así que bueno, traiganos algo de beber fresquito porque hace mucho calor por lo menos aquí Y vamos a comenzar ya directo con este video Para no hacer la intro tan larga y no me regañen Vámonos adelante con este video Ok, fantasmitas, me estuvieron etiquetando mucho en TikTok Es de donde se da este caso y eh, chequé los videos, hay bastantes que son muy virales por la naturaleza de los videos, la cuenta se llama The Hamily Family, y bueno, o sea, ese es el usuario pero el nombre es The Hamily Family y así como lo dice en el título, pues es una familia haciendo TikToks. O sea, la verdad es que su cuenta no tiene nada que ver con lo paranormal. O sea, no es como otras cuentas que hemos visto que desde el inicio eh, abran la cuenta y empiezan a subir como videos del tema de miedo, del paranormal. No, está nada que ver. Ellos subían... O sea, son videos que hacen todos en familia. Salen los niños y... O sea, están jugando los papás con los niños. Y esos eran los videos desde un principio. Ya tienen una comunidad como de 170 mil seguidores aproximadamente. Pues no es como que comenzaron a crecer o a llamar la atención o que sus videos los veían por lo paranormal. No, les digo, sus videos eran ahora eh, la niña y ahora los niños y ahora, a ver, nosotros este, haciendo, ya saben, el lip sync para, para los videos y demás. Cuando eh, de repente ellos empezaron a meter así como. Pues como de broma. Ya saben, así como que se vestían de fantasmas Y se hacían como, ya saben, una sesión de fotos Así vestidos de fantasmas Pero todo estaba así como que leve Ahora, empezaron a pasar cosas raras Que ellos decían así como de que Ah, ok, o sea, ya empezó como una broma Esto de los fantasmas Y acabó siendo, pues, de verdad Este caso, la verdad es que Le doy un poquito más de mi voto de confianza Recuerden que a pesar de que de que yo diga, de que sí si les doy mi voto de confianza y demás, pues no, uno no puede asegurar que esto sí pase porque pues yo no estoy ahí Y número dos, pues sigue siendo internet y pues ustedes saben que en internet puede pasar todo o todo puede ser fingido Uno nunca lo va a saber a menos que ellos lo digan, pero por ahora eh, yo lo noto un poco más real y les voy a decir mis razones y razón por la cual creo que esto es más real es porque todo empezó muy muy leve y fue escalando como que poco a poquito. Y aún así no pasa como en otros casos de que el fantasma está bien intenso o bien agresivo o... como les digo? Como con ruidos muy fuertes o así. O sea, realmente es que fueron cosas muy leves que yo creo que nos ha pasado a todos, así como la película de Actividad Paranormal. En las películas de Actividad Paranormal nunca veíamos así como que la figura tal cual del demonio y así, simplemente veíamos como los ruiditos, como movían cosas, y eso más o menos es lo que pasa en la vida real. Es como yo les he dicho, o sea, no piensen ustedes que el fantasma va a salir de aquí y va a pasar corriendo, porque eso no pasa, todo es muy muy leve, y los poltergeists generalmente empiezan como... Muy, muy leves y se van como sumando, luego se quitan, luego empiezan otra vez O pueden estar muy intensos y de repente se van Es más o menos la actividad que pasa en esta casa Y ustedes se preguntarán Ok, y si esto es como más real, porque ellos se la pasan grabando? Porque pero la verdad es que para captar tu momento paranormal La verdad es que tendrás que grabar un montón de rato, ¿verdad? Les voy a decir por qué ellos se la pasan grabando Porque tanto el esposo como la esposa son streamers y pues son gamers, entonces al momento de estar streameando, pues están grabándose obviamente ellos mismos en lo que están jugando Y es en estos instantes cuando logran captar eh, esta actividad que va empezando Entonces les digo, empieza como, como muy leve, así como moviendo cositas, abriendo las gavetas de la cocina, prendiendo una que otra luz Y ellos al principio se lo toman, o sea, se ven como sorprendidos, pero se lo toman como, como bien, o sea, normal como que sí les asusta, más bien como que les saca de onda, pero no se asustan así de salir corriendo y demás. Además de que les digo, tienen niños chiquitos, entonces no pueden hacer como mucho escándalo. Y número dos, realmente es que como yo lo veo, el fantasma no está siendo, bueno, el fantasma, la entidad, el poltergeist, como ustedes le quieran llamar, no está siendo agresivo, no los está lastimando, simplemente está moviendo cosas. Y si ustedes no saben qué es un poltergeist, pues básicamente es como que el fenómeno paranormal que engloba todo, pues toda la actividad que pueda pasar, que se muevan cosas, que leviten cosas, que se pues no sé, se cierren puertas y demás cuando pues no hay aire y no hay ninguna forma pues como física o así que pueda mover ese objeto, todo, todo eso engloba lo que es un poltergeist. Entonces les digo. Vamos a ver unos cuantos videos para que vean más o menos cómo es que va evolucionando. Y siempre ustedes van a ver que la mayoría es donde ellos se sientan a, pues sí, a grabar sus, sus streams. Y da a lo que es como la vista a la cocina. Entonces, como ahí se la pasan más, es donde pasa como la mayor actividad. Entonces, pues, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver uno que otro. Eh, no es necesario que yo se los traduzca porque realmente es que está hablando más que nada su stream. No está diciendo nada relacionado con el video. Simplemente quiero que, que ustedes vean lo que pasa atrás. Y en algunos les voy a tener que subir un poco el volumen para que escuchen como los golpecitos que... Pues sí, que se escuchan en la parte de atrás, por lo cual el hombre hace como que esto de estar volteando y volteando porque pues está escuchando que algo está pasando atrás. Es por eso que él voltea y voltea. TikTok dice que Ingredients are just obscene. So. Okay. Getting the ingredients for the anti potions is just ridiculous. You have to grow magic trees, harvest the roots. Just La gente le pregunta, pero ¿por qué estás tan calmado? Y él pone, o sea, responde así como que por dentro estoy, no más bien por fuera estoy calmado, por dentro pues sí estoy asustado. Les digo, no pueden hacer como mucho oh. mucho ruido porque pues ahí están los niños. Incluso en, hay un video, aquí se los voy a estar poniendo, donde es una, un sábado en la noche, se ve que están los niños ahí jugando y de repente algo sale volando. Los niños su reacción es como, órale, o sea, no salen corriendo tampoco, no se notan como asustados y nada más como que voltean a ver, creo que es su papá el que está acostado al fondo, o la mamá, no sé, pero la voltean a ver así como de que pues sí, buscando una explicación, pero no salen asustados, que precisamente si esto pasara en mi casa... Eh, quisiera que eso pasara, que no los niños no vivieran pues asustados, porque pues no Sus videos siguen normales, o sea, suben uno de lo que ha pasado Y el, los siguientes 5 o 6 videos son sus videos normales, así como de familia, conviviendo y demás um, Hay unos cuantos más videos de cuando están ya acostados, ya los niños dormidos y demás Y pues se ve como el fantasma sigue como abriendo puertas, escuchan los pasos y bueno, ¿qué les parece? Vamos a ver ese video para que escuchen. No hay como screamers ni nada, no crean que así es súper callado el video de repente se va a escuchar el ruidazo. No, así que lo pueden ver tranquilos. Como pueden ver, es otro video que están en stream y los dos escuchan un ruido al mismo tiempo. Si se fijan, están exactamente en la misma posición uno al lado de, del otro cuando están streameando y eh, pues los dos guardan al mismo tiempo porque están escuchando. Por eso es que se la pasan grabando como esa parte. Bueno, ya cuando va avanzando un poco más eh, y va pasando más de tiempo con conviviendo con este ente, ellos empiezan como a hacer, como les digo, como a tratar de comunicarse porque se escucha que el fantasma hace como que ruiditos y ellos también empiezan como a ver, toco aquí así tres veces y a ver cuántas veces toca el fantasma. Según yo eso no es algo bueno que te empieces como a comunicar o a relacionar No es bueno porque ellos agarran como más confianza por decirlo así Y empieza como a aumentar, empieza como a ponerse más intenso todo Yo creo que obviamente ellos ven que este tipo de videos pues genera un poco más de visitas Pues eso es nada Por obviamente el hecho misterioso de lo que está pasando en la parte de atrás Pero aún así no, no generan más contenido a raíz de lo del fantasma sinceramente sí creo que ellos esperan a que algo pase y si pasa lo suben y si no, no sube nada porque pues no hay nada que subir, entonces les digo, empiezan como a tratar de comunicarse con él así con ese, ese tipo de cosas, cuando hubo dos videos que se les hicieron muy muy virales y vamos a verlos justo ahorita. Girl, are you ready to take a nap no no five more minutes then we have to go sleep okay we're gonna have to no. turn Peppa Pig off No. I'm sorry I know he's not catching ball with you yeah you need somebody to play ball Ya no le importa realmente cómo hacer cosas, tener actividad Aunque ellos estén ahí mismo donde pasa toda la actividad Es decir que un poquito más y si sí les caen las cosas encima y así Se ve que las, o sea, ellos se mueven y las cosas también se mueven Les tengo que decir que yo la verdad en algún punto sí creí como que Pues ellos están como actuando todo a pesar de todo lo que les acabo de decir Que se la pasan grabando porque están streameando, porque esto, porque el otro hasta que llegan eh, unos videos donde dice así de que, a ver, primero en uno se ve que a la esposa le están moviendo cosas y ella le dice como, ya, o sea, ya para, vete de aquí. Después empiezan, pues, como allá a jugar un poquito. Esto ya lo hemos visto en otros videos. Igualmente, a pesar de que no se ve ninguna actividad fuerte, ninguna, pues sí, actividad peligrosa, Creo yo que esto de que se sigan comunicando y de que le estén pidiendo que haga cosas y fantasma si les hace caso, no es bueno, en mi opinión. O sea, si ya te están abriendo cosas y gavetas y esto que lo otro y tú todavía le dices como, a ver, abre una, abre una y pasa, es porque pues te está escuchando, ¿no? está consciente que están ahí, que le están hablando a él, que le están pidiendo cosas a él y no creo que sea bueno, sobre todo pues porque ahí están los niños. Bueno, entonces aquí le piden muchas veces como de que... Hay varios videos donde le dicen, esta es la puerta favorita del fantasma, a ver, ciérrala. pasa un tiempo y la cierran. Este video pues genera así como, sí, claro, o sea, qué casualidad que... A ver, ciérrala y en este segundo la cerro. Hay otro video donde eh, graba completamente la puerta, así como que en vivo, para que vean que no hay hilos, que no hay truco en la puerta. El esposo está de fondo y ella no corta en ningún momento el video, pone el celular se hacen para atrás y le vuelven a pedir al ente, a ver, cierra la puerta. Y se cierra por segunda vez eh, que lo graban. Entonces si tarda un poquito, no es como que inmediato, ellos están como de este modo, para que vean que ellos no están jalando nada, no están haciendo nada, no se escuchan los niños de fondo, y bueno... El último video, ya que subieron, tienen un montón de plumones y le están preguntando como, a ver, Fantasma, ¿cuál es tu color favorito? Y se ve que se mueve muy levemente el color azul. Ellos de igual manera están como así, para que vean que pues no hay hilos, no hay nada. Y pues bueno, les digo, eh, sinceramente les digo, este poltergeist va como poco a poquito, poco a poquito. Eh, primero mueve una gaveta, ahora una puerta, va subiendo. No sé ustedes qué opinen. ¿Les ha pasado esto de que le hablan directamente al ente, al fantasma, al espíritu que ustedes están sintiendo? ¿O que de repente ven cosas y que le dicen como, no me muevas mis cosas o algo así? ¿Y qué ha pasado? ¿Les ha cumplido? Eh, ¿Vuelve a pasar? ¿No pasa nada? No sé, díganme en los comentarios. Y pues sigamos viendo a ver si, si realmente... Siento yo que si seguimos como siguiendo el caso y vemos que casualmente la actividad como que se vuelve más intensa o algo así pues ya podemos saber si ok era falso o realmente si están conviviendo con un ente. Entonces quiero que me digan en los comentarios sus opiniones y qué opinan como de esta familia, qué opinan de que estén los niños y de que pues ellos estén les digo como comunicándose en forma, en forma de broma, o sea, realmente no lo están tomando mal. Pero aún así ellos se ven como de que, o sea, pues sí les causa, obviamente algo te causa que sí te haga caso, ¿no? Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué opinan. Nos vemos al siguiente. Les mando muchos besos. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente, como les acabo de decir hace dos segundos. Besitos, bye.